¿Sabías que el 95% de las personas no están viviendo la vida que desean? Hola, yo soy Olga C. Moret, mujer cronopio, y quería hablarles esta semana de cómo arrancar en las mañanas. Sin embargo, antes de comenzar a hablar de cómo arrancar en las mañanas, les tengo que hablar de cómo levantarse temprano en las mañanas. Pero primero, les quiero dar algunas razones por las que levantarse en las mañanas puede cambiar tu vida. ¿Recuerdas lo que te dije? El 95% de las personas no están viviendo la vida que quieren y principalmente no lo hacen por la falta de tiempo. Tenemos que dedicar la mayoría de nuestro tiempo a trabajar, a nuestra familia, a nuestros amigos y poco de ese tiempo realmente lo dedicamos a nosotros mismos. Por ello, levantarse un poco antes en la mañana nos da esa oportunidad de tomar un par de horas para nosotros mismos. Recuerden que en videos anteriores les he dicho que todos somos creadores. Como creadores tenemos que crear, tenemos que materializar todas esas ideas. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuando lleguemos en la noche cansados del trabajo? No, tenemos que hacerlo en la mañana. Advertencia, este video contempla también que existen vampiros. Yo solía ser un vampiro hasta que no me sirvió más y me tuve que convertir en un pajarito de Blancanieves. ¿Por qué las mañanas? Toda la vida he sido un vampiro Yo soy de las personas que se levanta a las 3 de la mañana con la idea más maravillosa que se le ha podido ocurrir en toda su vida y tiene que levantarse a escribirla o al menos eso era yo Incluso en esta etapa de mi vida siento que a las 6 de la tarde es cuando baja la energía divina y me siento inspirada y puedo trabajar por eso muchas veces me quedo tarde en la oficina Sin embargo ya cuando estoy en la oficina, mis proyectos son los del trabajo, no son mis proyectos personales. Y yo como creadora de este contenido de YouTube, como escritora, como persona que le gusta hacer muñequitos de plastilina, necesito ese tiempo extra en las mañanas. Sin embargo, me cuesta un mundo levantarme en las mañanas. Pero escogí las mañanas porque son el momento más tranquilo en mi casa, en mi vecindario y en todos lados. Nadie te está llamando... No tienes el correo pendiente, no estás esperando al mensajero con un paquete, en fin. Tienes esas dos horas de la mañana para despertar tranquilo y dedicarte a tu creación. Esto es algo especial para los padres. Yo no tengo hijos, ni creo que tenga. Sin embargo, cuando seas padre, todos tenemos que admitir que todo el tiempo extra quizás va dedicado a los hijos. Sin embargo, ustedes creen que es sano para sus hijos que el padre deje de ser una persona En mi opinión, eso no es así Y si estás de acuerdo, entonces trata de levantarte un poco antes de lo que se levantan tus hijos Para que tengas tiempo de dedicarlo a ti Y tengas tiempo de también prepararles a ellos sus rutinas Espero haberte convencido de que te levantes más temprano si es así, te digo que sí te va a cambiar la vida. Vas a tener más tiempo para ti, para tus proyectos, vas a tener más energía. Porque cuando hacemos las cosas que nos apasionan, cuando estamos actuando como creadores, nuestra mente y nuestro cuerpo se llena de energía. Ahora quiero darte 10 prácticas, consejos, cosas que tienes que tomar en cuenta si es que quieres lograr levantarte más temprano. La más importante de todas es que tengas un propósito. Suena estúpido, pero mucha gente dice, "Sí, me voy a levantar a las 6 de la mañana." Me levanto a las 6 de la mañana y ya qué hago. Así que tienes que tener un propósito. Tienes que tener algo en lo que trabajar porque eso es lo que le va a dar a tu cuerpo la energía para, ¡boom!, pasar la alarma y realmente despertarte. Hablando de alarmas, sí, las necesitamos. Creo que va a llegar un punto en el que te vas a poder levantar solo de la alegría que tienes por el nuevo proyecto. Sobre todo si tienes una tarea pendiente específica que quieres hacer, tu cuerpo a las 6 de la mañana va a estar así. Eso le pasa a Natalia, por ejemplo, cuando vamos a la playa. Cuando vamos a la playa, ella a las 5 de la mañana se levanta sin alarma. Mientras tanto, para los días regulares y de rutina, vamos a usar una alarma. Cuando pensamos en alarmas vamos a pensar en algo, eh, y es que el cerebro tiene el camino de menor resistencia porque el cerebro está en modo de supervivencia siempre, él está buscando ahorrar toda la energía que pueda, entonces se va acostumbrando a las alarmas, así que tenemos que engañar un poquito a nuestro cuerpo con las alarmas, ¿cuáles opciones hay?, ponerlas lejos, ponerlas en otra habitación, por favor consulten con sus parejas porque esto puede ser causal de divorcio lo otro, hay alarmas que te hacen hacer operaciones matemáticas que te hacen sacudir el iPad o el teléfono lo cual es horrible porque terminas despertando a todo el mundo hay alarmas que tienen sonidos diferentes que te van despertando poco a poco que te van sacando de las ondas de sueño es decir, hay una multitud de aplicaciones les voy a dejar algunas en los comentarios algo súper importante sobre las alarmas es desconecta el snooze O esa función que En 5 minutos vuelve a sonar En 10 minutos vuelve a sonar En 20 minutos vuelve a sonar Y terminas apagando la alarma Sí, snooze, snus, snooze Y nunca terminas de pararte Así que, cancélalo Algo súper importante Es que tienes que escuchar a tu cuerpo Por más que tú te quieras levantar a las 5, a las 4, a las 3 de la mañana Quizás eso no es lo sano para ti Entonces las 6, las 7 También está bien por ejemplo, yo tengo la ventaja de mi trabajo de que puedo llegar un poquito más tarde y salir un poquitito más tarde. Así que aprovecha esas flexibilidades. Si no las tienes, trata de hablar con tu jefe y ver si las puedes conseguir para acomodar un poco tu horario a tus necesidades. Pero siempre ten en cuenta que tu cuerpo es más sabio que tú. Una cosa que leí y me encantó es evita revisar los correos en la mañana. Y te voy a dar una razón que vas a decir... Claro que sí No dejes que otra persona Dicte cómo va a transcurrir Tu día Y esto me lleva al siguiente punto Preparen su día la noche anterior Tomen 10 minutos Vayan, busquen la agenda de su día siguiente Vean qué tienen que hacer Qué reuniones tienen Prepárense Visualicen su día como un día feliz, como un día productivo, como un día en el que van a conseguir todo aquello que se proponen No es tonto, no es engañarse, es destinarse y ponerse en el camino de lo que puede pasar Una cosa que me llamó la atención de lo que me dijo Tabata, mi prima, es Yo siempre digo voy a tratar de, no digo voy a hacer esto, así que quítense esas cosas de su vocabulario, voy a tratar de hacer esto ¿qué sería lo peor que puede pasar? pregúntense en su lugar ¿qué es lo mejor que puede pasar? y vean cómo eso va a cambiarles la perspectiva de todo en la noche también es importante que tengan un ritual para dormir que esa preparación para el día anterior esté incluida en un ritual en donde ustedes se desconecten mediten dejen de revisar el bendito celular hagan las cosas que le indiquen a su cuerpo que va a descansar durante esas 7, 8 horas de sueño y que se van a levantar con energía y con ganas de comerse al mundo ese día aquí quiero hacer un pequeño inciso y es que prepárense para ser interrumpidos, prepárense para ser flexibles, prepárense para que todo cambie podemos planificar, podemos visualizar, podemos afirmar pero tenemos que estar abiertos al cambio y tenemos que estar abiertos a que nosotros no controlamos todas las variables y no controlamos todo lo que pueda pasar, así que no importa, ¡adáptate! Si te va gustando este video, dale like, pero más importante, déjame en tus comentarios, ¿vampiro o canario? Solo pon eso en los comentarios para saber a qué hora te levantas. Recuerda, si te está gustando todo este contenido, viene mucho más de Mujer Cronopio, así que suscríbete y dale a la campana para que recibas las notificaciones. También te recuerdo que abrí una comunidad en Patreon. Sí, podemos tener una comunidad en español para multipotenciales. Es una tontería de dinero, así que ayúdenme a que Mujer Cronopio crezca y sean parte de esta comunidad de multipotenciales. Se termina la noche y viene la mañana, tienes que tener un ritual para despertar, tienes que darle señales a tu cuerpo para que tu cuerpo despierte y despierte dispuesto a trabajar en lo que has visualizado que vas a trabajar. Quiero darles ciertas ideas para su rutina de la mañana, pero tengan algo en cuenta esa rutina va a ser lo que ustedes quieran que sea les doy algunas ideas hidrátense recomiendan tomar un vaso de agua apenas te levantas para que tu cuerpo se rehidrate después de tantas horas sin beber líquido. También recomiendan que empiecen con un poquito de ejercicio y a mover el esqueleto en la mañana para energizar el cuerpo. Recomiendan también que te refresques, que tomes un baño, que te cepilles los dientes para que entre esa energía del día. También recomiendan que reflexiones un poco, hagas afirmaciones, visualices, puedes meditar. Esto del silencio intencional, de leer algo que te guste. Recomiendan que en la mañana leas sobre crecimiento personal sobre cosas espirituales para que tu día se llene como de esa energía también recomiendan que escribas tus objetivos tus metas para ese día yo en lo particular te diría que escribas un objetivo al día para que cuando cumplas ese objetivo lo demás sea ganancia lo demás lo conseguiste pero ese que era el más importante en ese es el que te vas a enfocar en el famoso libro Miracle Morning, que van a tener aquí abajo en la descripción del video y se los voy a dejar en la biblioteca de mujercronopio.com, nos dice que podemos hacer una rutina tan rápida como 6 minutos. El primero es meditar, el segundo las afirmaciones, el tercero es la visualización, el cuarto es la gratitud, el quinto es leer al menos dos páginas de un libro y el sexto es hacer unos push-ups o un bailecito o algo que mueva el cuerpo. Hablando de mover el esqueleto, recomiendan empezar el día con ejercicio. Mi siguiente meta, ya que me puedo levantar más temprano, es levantarme e ir al gimnasio. Lo pude hacer un solo día, pero vamos para allá. Quiero levantarme, ir al gimnasio y volver a trabajar con fuerza. Porque sí, les puedo garantizar que yo, que no soy fitness, que no me gustan los gimnasios, sí da mucha energía hacer ejercicio en las mañanas. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta en todo esto es que hazlo progresivamente. De nada te sirve que desde mañana te empieces a levantar de las 4, de las 4, de las 4, de las 4 vas a llegar una semana y vas a estar todo este, privado de sueño, medio loco este, pues tener un accidente, cuídate por favor así que hazlo progresivamente 15 minutos antes, media hora antes y así y tu cuerpo se va a ir amoldando y acomodando y levantándose naturalmente, un poco más naturalmente más temprano cada vez luego la meditación es algo que yo no he logrado pero creo que controlar la respiración y ponerse en este estado como tranquilo para empezar a trabajar en vez de todo como un loco, creo que ayuda mucho, así que se las recomiendo también aunque yo, soy sincera, no lo he logrado algo de lo que he leído bastante y creo firmemente eso, es la recompensa dentro de esta rutina de la mañana, dentro de todo esto dense un tiempo para ustedes, hagan algo que les guste tómense un café sabroso, hagan algo que les diga a su cerebro, mmm, mira hice todo esto y obtuvo esta recompensa. Y por último, como siempre las cosas en grupo suelen ser más fáciles y mejores porque si sí, necesitamos a una comunidad, es buscar un accountability partner, eso significa algo así como un amigo para rendirle cuentas. Entonces, imagínense que ya sea con su pareja, con un amigo que esté a distancia Si está a distancia es mejor porque tienen que llamarlo por teléfono Y no están así en la misma cama y que ¡Levántate! ¡No, levántate tú! ¡No, me no, levántate tú! Entonces van a buscar un amigo con el que puedan decir ¡Para, ya me levanté! ¡Me levanté a las seis. ¡Eh, pues me levanté a las cinco, ¡Sí, dale, vamos a echarle! ¿Y que qué hiciste en la mañana? ¡Bueno, fui al gimnasio y tal! Ese contar nuestra experiencia y que otro lo sepa nos da energía. Les deseo toda la suerte del mundo para que logren levantarse cada vez más temprano, pero sobre todo para que logren en esas horas de trabajo profundo que está en silencio, regalarse tiempo para ustedes mismos. Recuerden siempre el avión. Cuando el avión pierde presión, bajan las mascarillas. Lo primero que dice el sobrecargo es... Ponte tú primero tu mascarilla para que puedas ayudar al otro Y esto incluye a tus hijos Así que acuérdate de siempre sacar un poco de tiempo para ti Yo soy Olga Semoret y esto fue Mujer Cronopio